Bueno, pues Buenas tardes a todos amigos, bienvenidos a una nueva sesión de terapia de grupo, esta vez de terapia conjunta, familiar, como estamos viendo, y en la que vamos a tratar de un tema que eh, en estos últimos años se ha puesto algo de moda, pero que nos viene al pelo para iniciar esta terapia de hoy en el ámbito de las adicciones y sobre todo de su rehabilitación. Me estoy refiriendo a la resiliencia, ¿eh? ojo al término que no es resiliencia ni es residencia, es resiliencia. La resiliencia etimológicamente procede del término anglosajón resilience, que significa suma de resistencia y elasticidad y que a su vez fue tomado del latín resiliere, que significa rebotar, rebondir en francés, para resaltar la capacidad del ser humano de sobrevivir y crecer con las desgracias. Esta es una observación que la hemos hecho de toda la vida, la, la capacidad del ser humano para sobrevivir, y no solamente de sobrevivir, sino de crecer con las adversidades, pero que se introdujo en psicología en los años 90, cuando primero Bowlby y sobre todo Boris Sirulnik, que en sí fue un gran y relevante ejemplo de resiliencia desde la infancia, aunque el concepto naturalmente no está terminado, no está ultimado en estos datos, sino que en definitiva, en cierto modo, se remonta hasta Adán y Eva, cuando expulsados del paraíso terrenal hubieron de demostrarla, la resiliencia, para sobrevivir, crecer, expandir el género humano y multiplicarse. Bien, en definitiva, la resiliencia se trata de una capacidad psicológica o potencial de recuperación y superación frente a la adversidad, al estrés, por ejemplo. En analogía a lo que ocurre en el mundo de la física con cierta clase de materiales tras impactos o presiones del exterior, siendo de destacar en la resiliencia, por lo tanto, dos componentes. Uno, la resistencia, que le permite al sujeto no claudicar o hundirse ante la adversidad o el estrés. De la misma manera que el, los muñecos de los pues se dejan presionar en un sentido o en otro, pero al final adquieren y vuelven otra vez a su eh, verticalidad. Bien, pues el segundo componente es la remontada, que es el fenómeno que le permite al sujeto crecer en capacidades y en eh, estado de eh, completud en la adversidad. En definitiva, la resiliencia, si bien lo miramos, se trata de una filosofía que preconiza el lema sufrir para vencer, sufrir mediante lo que se llega a la victoria. Bien, ¿qué equivalencias podemos entresacar a, acerca de la resiliencia para ponerlo más en claro? Bien, pues la capacidad de crecer con la adversidad admite como, equivalencia, como equivalencias las siguientes expresiones populares, más o menos populares. Sacar pecho frente a la desgracia, arte de navegar en los torrentes, que decía Boris Sirulnik, sacar fuerzas de flaqueza, hacer de tripas corazón, facultad de nadar, de nadar a contracorriente, erguirse hacia adelante frente al atropello, rescindir el contrato con la adversidad, lo malo de lo bueno, no hay mal que por bien no venga, y como decía Shakespeare, dulces son los caminos de la adversidad. Como hemos visto, tenemos eh, referencias muy antiguas, como la de Shakespeare, como la de la propia historia sagrada, que nos cuentan sobre Adán y Eva, pero eh, hemos hecho hincapié sobre todo en la historia de Boris Sirulnik. Boris Sirulnik era, eh, fue un... un un niño, un hijo de, de, de, de Francia, pero de origen eh, polaco y de estirpe eh, judía. Durante la Segunda Guerra Mundial fue represaliado frente a, junto a sus padres, de tal manera que a sus padres les apresaron para llevarles a las cámaras de eh, exterminación. Mientras él se escapó, logró escapar y bueno, pues fue por ahí dando tumbos por la vida, en algunos le explotaban, en otros le daban el puntapié correspondiente por considerarle que podía ser un, un, un eh, digamos así, una, un anticipo de, de una familia que viniera después de él y al fin encontró una, fra, una granja en la que había un matrimonio de personas mayores, un matrimonio de ancianos que no tenían hijos y que le de, determinaron adop, adop, adoptarle para que pudiera también él, eh, en cierto modo ayudarles a seguir con su granja adelante. Boris Sirulnik demostró desde el principio unas cualidades intelectuales enormes, de modo que sus padres adoptivos determinaron financiarle unos estudios. Eh, él estudió y al final logró hacerse en Francia eh, un, una carrera, una, la carrera de neuropsiquiatría. Él es un brillante neuropsiquiatra, que por lo tanto introdujo este concepto que él vivió y e experimentó de una forma directa, el concepto de resiliencia. Bien, ¿qué clases podemos indicar en la resiliencia? Podemos di diferenciar. Bueno, pues en primer lugar, por su tamaño, diríamos que la resiliencia puede ser individual, de la persona, de una sola persona, en su circunstancia de vida, y por otro lado, según el tamaño, también podría ser colectiva, bien de la familia, es decir, ahí... Hay gestos o gestas que permiten adivinar que se trata de una familia resiliente, de una familia que afronta las adversidades con verdadero ímpetu y deseos de, de, de resultar siempre ganadores. Y luego también tenemos la de otros grupos como, como la empresa. Hay empresas que se caracterizan por esta capacidad de sobrevivir ante unos tiempos tan difíciles como son ahora en este momento los nuestros y también otros grupos, como por ejemplo equipos, equipos deportivos, minorías, etcétera. ¿no? Según la licitud de los medios, puede ser la resiliencia lícita o ilícita. Naturalmente, la ilícita es aquella cuyo eh, método se aparta de lo lícito para adentrarse en lo ilícito o en lo ilegal, de modo que en ese sentido podríamos decir que el fin no justifica los medios. ¿no? Bien, ¿qué implicaciones tiene la resiliencia? O sea, ¿qué, ¿qué implica desde el punto de vista de los efectos de la resiliencia? Pues mirad, en primer lugar, la resiliencia proporciona a la persona una estabilidad, lo que llamamos una homeotimia, un, una especie de estabilidad anímica, ¿no? frente a la inestabilidad o la habilidad emocional. De, los, eh, de las personas no resilientes, que se dejan atrapar por las circunstancias y que caen hundidas bajo el peso de las mismas. Luego, otra eh, eh, aportación que hace la resiliencia es el pragmatismo, es decir, eh, la introducción del factor de positividad frente a la negatividad. Luego, otro factor que, interviene, que in, in, introduce la, la resiliencia es la esperanza, o sea, el constructivismo o relativismo frente al fatalismo o absolutismo tremendista. Y finalmente, bueno, pues esta es una figura literaria muy curiosa que llamamos oxímoron, ¿no? El oxímoron es una especie de mezcla de, una, de un valor y otro que son, en, en definitiva, parece que contrarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, desgracia y superación, desgracia y positividad. Entonces, el oxímoron en este caso se, re, se enfrenta o se opone al pleonasmo, que es otra figura retórica literaria que consiste en una, lo que llamamos la redundancia. El pleonasmo es la redundancia, de modo que no, no serviría para la redundancia, sino para la creación de nuevos recursos, de nuevas capacidades que le permitirían a la persona seguir adelante y seguir creciendo. ¿Eh? bien ¿Cuáles son los factores que pueden influir en, en la resiliencia, en que una persona sea resiliente o no? Bueno, pues tenemos que... Eh, dividir los factores, en, en, en definitiva, en protectores, que son los factores positivos, y en, eh, en factores de riesgo o negativos. ¿no? Dentro de los factores protectores tenemos los propios, bien genéticos como el temperamento o la inteligencia, o bien adquiridos como el carácter, el grado de madurez, o las habilidades sociales, comunicación, asertividad, autoestima, autocontrol, autoorganización y capacidad de afrontamiento. Luego tenemos también los factores de protectores externos, tanto los familiares como, por ejemplo, unos padres competentes, el grado de cohesión en la familia, el soporte y apoyo familiar, como también los sociales, el trabajo, los amigos, la asociación, también es otro factor externo de protección. Y finalmente, también tenemos que hablar de los factores de riesgo, los factores negativos, es decir, tanto propios como, por ejemplo, se trata de personas con carencias psicológicas, con enfermedades crónicas o, atención a esto, adicciones, es decir, las personas con adicciones constituyen, eh, una adicción constituye un factor negativo para la eh, adquisición de la resiliencia. Eh, por, por el contrario, eh, también hay factores de origen externo, como pueden ser, por ejemplo, los familiares, padres enfermos, adictos, separados, malos tratos, desestructuración familiar, tutela con otros familiares, es decir, se tiene que crianza a, a, a partir de los abuelos o tíos, etcétera, o sociales, como es, por ejemplo, la pobreza, el paro o el chabolismo. Bien, eh, hasta aquí la teoría de la eh, resiliencia sin tener en cuenta la aplicación al ámbito de las adicciones. Pero lógicamente a nosotros lo que más nos interesa es su aplicación al ámbito de las adicciones. Digámoslo ya, en la adicción la resiliencia brilla por su ausencia, porque la filosofía de la adicción es contraria a la de la resiliencia, ya que el adicto es alérgico al sufrimiento, a la frustración, al dolor al estrés a la espera y al esfuerzo ¿Eh? mientras que las personas con resiliencia son personas que no rehuyen de todas estas cosas sobre todo pensando y sabiendo que estas cosas también estos aspectos le, le pueden conducir al éxito final es decir lo que decíamos al principio en la definición de lo que era la resiliencia sufrir para ganar sufrir para vencer bien en la rehabilitación se produce naturalmente un florecimiento auténtico de la resiliencia, ya que la resiliencia es su principal bastión en el afrontamiento de las dificultades y contrariedades. Entre ellas, las más comunes de la rehabilitación y con esto ya quiero conectar con vuestras propias experiencias y vuestros eh, de, deseos de participar en la terapia de hoy a, a través de la petición de palabra para, para vuestra intervención. En, la, en los siguientes aspectos, como por ejemplo, eh, hacer del principio de la abstinencia su principal virtud. Es decir, cuando una persona está rehabilitada, para él, para ella la abstinencia viene a ser como una virtud, un, un, un motivo de orgullo, un motivo no de, no, no de sufrimiento ya, sino de satisfacción, de orgullo y de felicidad. Otro aspecto en el que se puede manifestar o se puede demostrar la resiliencia es adoptar como retos las contingencias del duelo, las adversidades personales, familiares, laborales y el afrontamiento del ansia de retorno al consumo o nostalgia del refugio en el objeto de su adicción. ¿Eh? Es decir, cuando la persona tiene nostalgia de su adicción, cuando la persona tiene ansia o tiene a tendencia o tiene tentaciones aquí está, aquí es donde se puede insertar precisamente el factor este de la resiliencia para poder con esas ansias no también, bien otro aspecto es controlar los impulsos negativos y no solo el de, el de consumir en este caso de jugar y por otro lado también finalmente en caso de recaída, atención a esto que es muy importante no hundirse en la miseria Levantar la mirada, y levant, levantar el ánimo y levantarse total y absolutamente la persona con presteza y eficacia. Lo importante, diríamos ya como colofón y final, no es no caer, sino saber levantarse con firmeza y fortaleza. Bien, hasta aquí amigos, lo, todo lo relativo a la teoría de la resiliencia y a su aplicación en el mundo de las adicciones y la rehabilitación. Ahora falta, naturalmente, para complementar esta introducción, esta, esta teoría, falta que vosotros aportéis con vuestras intervenciones la parte práctica de la terapia, que es, diría yo, la parte más importante, porque aquí los más importantes eh, comensales a esta mesa sois vosotros, los adictos en rehabilitación, los ludópatas, en, caso, en el caso vuestro, en rehabilitación. De modo que en este sentido, os animo a contrastar, a intercambiar, a mostrar y a confesar experiencias de resiliencia que os hayan permitido eh, solventar las dificultades y desgracias que hayáis podido, eh, pod hayáis podido padecer o sufrir en el camino llegar para llegar a donde ahora estáis, en una posición, en una situación muy confortable, con muchas aspiraciones de futuro con muchas aspiraciones para no solo crecer durante unos días o unas semanas o unos meses, sino crecer frente a la adversidad, que es la adicción, crecer durante toda la vida. En este sentido, la adicción se presenta pues, como un reto, o tal vez, quién sabe, sino como una bendición que os va a permitir desarrollar vuestra verdadera personalidad al margen de las dificultades, de las desgracias o de, las, o de los sufrimientos.